señores, señores señores, las bullas del día, lo más sonado aquí y en el mundo nosotros osobrosos, le mostramos la verdad de todos los hechos Romeo Santos se defiende se defiende de la polémica como una bola de nieve continúa la polémica sobre el origen de Romeo Santos luego del discurso del bachatero en los premios soberanos cientos de fanáticos cuestionaron su dominicanidad Santos respondió a un video publicado en sus redes sociales donde el intérprete de canalla, visiblemente enojado, indicó que lleva más de 20 años en la música y que en ningún momento ha negado sus orígenes. Señaló que la confusión podría radicar en cómo él se siente más que su origen. Vamos a ver lo que dijo Romeo Santos. Por eso el video es bien. Yo llevo más... De dos décadas representando la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice... ¿Tú estás seguro que quieres lanzar esta producción utopía de bachatas tradicionales en temporada urbana? Y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. ¿Ok? Yo me siento más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales, crucificándome, y perdonen la expresión, hablando mierda. Y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes. Yo nunca he negado mis orígenes paternales. Siempre he dicho que mi madre es boricua, que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en Nueva York. Yo creo que la confusión está en lo siguiente. ¿Qué me siento? Me siento dominicano. Hago estas declaraciones con el objetivo de, de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso. Pero también siento que es un poco injusto el que se diga cosas que no tienen sentido. ¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad? Yo llevo más de dos décadas representando y cada vez... Señores, mi opinión sobre este problemita que se buscó Romeo, habían cosas, yo creo que él podía decir otra cosa y no decir eso. Porque cuando usted recibe tanto apoyo de un país y está recibiendo un galardón de esa magnitud, en ese país usted debe halagar a ese público de ese origen. No sé si fueron los nervios o, o. ¿Tú crees que sean los nervios? Los nervios que lo traicionaron, porque es. decir sí. eso, hay muchas personas, he escuchado y he mirado en las redes, que no están contentos. Anda un, un video por ahí, amable, como usted pueda, donde se le otorga al Grupo Aventura, cuando eso era él el grupo al Aventura. grupo, al Grupo Aventura, y dice: Yo soy. que él era dominicano. Entonces le hicieron un meme. ¿Te entiendes? Entonces ya yo creo que es bastante adulto y saben los ñoños que somos nosotros, los dominicanos, que si usted negó, <risa> si usted negó Uraíse. algo de que... Y, y hay una... Una coquillita, uh -huh. ¿no? que se prepare. Que se prepare fácilmente tiene que dedicarle el mes entero a este país. Para que, pa que la gente, porque yo he visto, hasta preso. Neto, pero yo creo que a la gente se le olvidó que fue el único artista que vino a hacer conciertos gratis pueblo por pueblo. Eso, Al dominicano a la gente se le olvidó de... que hizo una colaboración completa de un álbum completo solo con los bachateros dominicanos. A los dominicanos se le olvidó que el género que él representa a nivel mundial es patrimonio de la UNESCO eh, un patrimonio universal la bachata fue declarado igual que el merengue entonces para todo lo que nos beneficia a Romeo automáticamente lo cuadramos como dominicano pero ahora para hacer una polémica por el premio hay que crear una bola de humo. No, no, no no no no tanto aquí. no tanto sí. pues, sabes que hay personas que se llevan como estábamos hablando con la cuestión del pan que se llevan todo lo que ven en las redes entonces usted viene que usted es un cibernauta y viene y acoge esa declaración y le pone una cosita más negativa. Entonces todo el mundo. Y a correr, bien. Sí, sí, sí. Porque hasta la abuela mía, atención mamá, me dijo: ¡No <risa> ¡No lo ponga más! <risa> no, ¡No lo ponga sí, sí. más! Está quemado, <risa> no, yo quiero ese hombre ahí. Entonces, como ella, <risa> hay muchas personas más que no le gustó eso. Claro. Eh, igual, ustedes se acuerdan de Alex Rodríguez. Sí. Cuando dijo. el clásico. Le, le hicieron una presión tan grande que no da bují No, el hombre le cayó una sal Realmente nada. Le nada. hicieron, no, pero donde Romeo, quiera que señores, iba. Hay que entenderlo. Él se crió en otro país. Y su madre de otro na, país. pero que nadie está diciendo que no. Ese el el hombre tiene de como decirlo. tres cosas mezcladas en la claro. cabeza: boricua americano ah. y dominicano. El no, momento. El hombre, momento. Hombre, de es, decirlo, que lo, porque donde estamos nosotros, que, que lo que queremos es. Rom no, él dijo... Que era americano. No, no, él representó a Estados Unidos. Sí. ¿Qué? No que dijo, él representó a Estados que Unidos su padre jugando... Eh, eh, o sea, eh, eh, Romeo dijo que su padre era de aquí. No, ya está preguntando por allá. Alex, Alex Rodríguez, Ajá. que representó a, a USA. A USA, eh, se puso eh, la camiseta hay de, hay de USA. Soldado, hay unos juegos mundiales que se dan de béisbol que, <ríe> que cada pelotero representa a su país. <ríe> y y, el por el <ríe> y él jugó en contra de aquí, del equipo de aquí. Se creyó gringo No de los, y los gringos, cuando él <ríe> iba al restaurante, los gringos le decían muchas cosas porque... Todo el mundo, ay, mejor pelotero del mundo dominicano. Hasta que él tuvo que decir, no, yo soy dominicano. Sí, y se pues tuvo claro. que poner la camiseta del clásico mundial de 2008, claro. aunque no jugó, pero y lo intentó. Lo y comí en vivo. Pero sí. lo que no, ese hombre le cayó una sal en ese no, momento. Que, que, que, que, que no, que lo, no, que no, Lo votaron, sí. lo lo, no, FAO Santísimo. y FAO. <risa> pero yo creo que siempre cualquier ciudadano, no importa que sea Romeo, Vamos a calcular las cosas buenas y las malas. Si las buenas son más que las malas, Olvidémonos de ese punto. Claro, y para es que el dominicano eh, es así. El dominicano oh, es rico claro, cualquier eh. cosita que dominicano. Yo me levanto y chequeo las redes y era Romeo Romeo, Romeo, Romeo. Romeo. Que que que hay que recordar. Mató el pan, el pan. Romeo, mató. Rapue, mató Realmente el pan. se llevó la fama. Que ese video que pusieron ahí, que es colgaron que, ahí. mire aquí como quiere malo, porque antes Romeo no venía a los premios y se lo comían vivo porque sí. no venía a los premios. Nunca venía. Ahora vino recibiendo premios. Pero el problema fue Jorge. Jorge, el problema Problema fue, el problema fue que intentaron hacer una sorpresa porque estaban down los lo eh, premios. En lo verdad, está. este año no se vieron premio, mucho eh, No, no sirvieron. Se se down no, se down se vieron. significa no, bajito, no, como bajito de sal, down. Para, para que, que no estaba no en inglés. Porque micrófono porque no, no es apagado, ya falta de iluminación. ¿Eh? Ingreso, eso, ya es, claro, paso, eso es inglés. Cierto. Claro, down, claro, bajito. Sabe. Down, ya, ya sabe, si ya no está cogiendo el inglés. No y no sabe, yo, sí, yo pensé que no era sabe, Down que estaba. No, Down, bajito. Down. Y vienen y sorprenden con nuestro querido, con el americano Romeo. Entonces Romeo viene. <ríe> Aquí ningún americano ha venido a hacer concierto gratis. Mira, y se poncha con la base llena. Se poncha con la base llena. El dominicano nunca se conforma y tampoco agradece. lo Ese es el problema. Que él lo hizo, pero que no está se mal. descarta. Que lo ha hecho ya, Román. Sí, pero que no se descarta eso. Dale, de que no se supo ustedes manejar? ¿Qué ustedes quieren? ¿Que él dijera bien en los soberanos? O que cabe que tiene un concierto con más de 50 mil personas diga que ama la República Dominicana. No, tiene yo que prefiero que, que en playa extranjera no, no esté eso. representando a nosotros es más que no venga el premio si quiere pero que en playa extranjera suba la bandera de República Dominicana, eso es lo que yo me interesa que venda mi color y mi, y mi país aquí que no venga si quiere sí, pero lo dijo mal, aparte de todo lo bueno que él tiene, dijo eso mal la gente lo vio más no fue como decirlo. tú estando en tu país como que tú no, como que dijera es esa que palabra de agradecimiento es malo. No, por eso, es malo. eso fue que muy malo. malo en el momento pero todo el mundo porque no viene al caso eh, yo me siento orgulloso, ejemplo, yo me siento orgulloso de este galardón, el máximo galardón de esta noche en mi querida República Dominicana. Me siento más que contento de estar aquí hoy, ya que no venían en, en otros años y ahora tuve la oportunidad. Muchas gracias. Y, ya. Pues, ¡Eh! pues, y ya ahí quedaba. Pero aparte de más, eso, que Rodríguez. a Romeo le va a pasar como a Le Rodríguez, que no pone un huevo más y cuando los a, a Romeo le pasa también lo que le pasó a Evi Martínez, que nunca decía que era de aquí. ¡Hello, buenas! Después lo y ese día se votó diciendo tanto de esa ¡Buenas! Persona. ¡Hello! Buenas noches, princesa. Buenas, buenas noche, noches. Buenas con, tarde. Tarde. Buenas ah, con ella? Tarde. Ah, conmigo. Ve, veo veo que son los príncipes que están ahí, están como quillados por Romeo. Parece que Romeo le quitó una novia a ellos, pues. No, no, no, que lo dijo mal. More, que lo dijo mal. No, que lo dijo mal. No podía decir Mala. eso, More. Tú eres malo. Incluso, dije buena noche porque cuando estoy ya de noche, casi estoy en un campo. Ah. Ah, <risa> que cae noche temprano, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pero, gracias, gracias, gracias pero por llamarlo. Está que, está que lo decía Romeo, pero Romeo no va a quitar mujeres mujer a usted, usted es cuando somos buenos ojos. Sega por así. eso es que la gente de los campos vive más tiempo y ah, más sí, feliz claro, Ya más tiempo, <risa> Él está para acotarse. A, ¿A nosotros nos quedan tres o cuatro horas. 809 725 0505 809 725 También para los americanos. Está duro en inglés. decir? ¿Cómo es ¿Cómo ¿Cómo Seven to five, six, si five. Así es. Es ¿Cómo? Señores, pueden opinar con nosotros. Romeo, el león, eh, pues parece un león. Es o no es dominicano. Es o no es dominicano. Estaba Animal Print, él estaba de TVT. No, a Romeo le va a pasar igual que a que cuando vino a recibir unos premios aquí de los de los de. Más dominicanos, que si yo que, que, que, que... los dominicanos somos así. Tú nada más lo ves diciendo. <ríe> sí. <ríe> los dominicanos somos así, nosotros. Pero y la ajá. gente ha vuelto a amar a Alex Rodríguez. Claro, ajá, que, claro que sí. Por eso es por que eso. aquí es con lo que le cogen. Ahorita viene otras cosas ya se viene, olvida algo, Romeo y, y lo vuelven a amar otra vez. Sí. Pero vamos a ver lo que él dijo, vamos a ver lo que no lo ha puesto. Póngale audio, por favor. Antes de irme quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico. Tengo... Un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano. Y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches. Señores, pero mucho se bien, bien. Señores, por mucho ser Romeo. No, pero... eh, antes estiró, de irse Romeo está bien. Romeo está bien. Pero eso no podía decir... <risa> ¿Pero ¿Por qué? ¿Por Porque sí, la gente se Ahora, es lo que tiene que. Tú sabes lo que le salía a decir si ahí. Como dicen nosotros dominicanos que se crían en Estados Unidos, nosotros no hacemos nos no da la gana, los dominicanos. Recordemos que lo han dicho. Sí. Pero, pero ustedes. Los dominicanos no donde le da la gana. Señores, ¿con qué cultura? Eso es lo que Romo tiene que ver, Como ya. dijo, sí Pero buscaba, ustedes, mire, hay que irse al contexto histórico como él se crió. Sí. No se crió no es con eso. esta cultura. ¿Tú conoces, espérate, tú conocías a Delimbertance, que pichó con República Dominicana y pichó de los Yankees, que nació y se en Estados Unidos y cuando él le preguntaban tú tienes la oportunidad de representar a Estados Unidos, y dije que no, no, yo soy dominicano, nosotros no hacemos donde nos da la gana. Wow. No, mira, dijo, pero a ver. El equipo americano no iba a tener oportunidad. Y él de ofrecieron, no, le ofrecieron, no, no, él ofrecieron oye. un contrato y de todo para que participara con el equipo Yo concuerdo con, el con el Jorge en esa no. parte, él no dijo nada malo. Porque sabe que se crió allá y eso puede decir. Hay personas como él que se han criado allá, pero que se nace, creen dominicano, Latino, Pero que una americano, persona americano, razonable, no que razona, tipo, Jorge gris. dice, pero no dijo nada malo. Pero otro tipo de personas que buscan cualquier cosita, porque su corazón se siente dominicano, no estuvo mal. Pero que tiene está bien mal. dicho, lo que pasa es que está mal interpretado. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Tu corazón? Sí, pues hasta no. cuando tú te enamoras ¿A qué este viene corazón lo que, ¿A que tú ¿a qué, le viene? ¿a qué viene eso con los premios lo que él dijo? ¿a qué viene? bueno él tiene una triple nacionalidad y su corazón está con la que más ama punto no debió que hay no que buscar te... la vaina no, para, te... para no, hablar te... eso güey no. ahora eh, por un lado tiene razón porque él tiene de ascendencia borico, entonces los boricos tienen, tienen que estar él. Es de borrico Los boricos tienen que estar él. Debió limitarse, Romeo. los nervios lo traicionaron. Es más que no vuelva más. Este Yo dije buenas tardes una no no vez. Hueva, no vuelva. No que llamó que buenas Buenas noches. Yo ese no vi. De noche dije buenas tardes presentándose. Los nebios son así. En una Ahora, tarima. Pero no creo que sea del nervio un hombre que ha pisado los más grandes escenarios del mundo. Mira, mira, hay cosas que... ¿Eh? Ah, vamos a ver el video de aventura Espérate No lo pongan todavía Vamos stop. a ver usted Jorge. A ver, stop. Mira, vamos a ver Jorge ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver este video, por favor wow. Wow. Indiscutiblemente este es el premio más importante Que puede recibir Un, un artista dominicano en su propia tierra de... Quiero dedicar este premio a tantas personas Quiero dedicar este premio a Elvin Polanco, que fue el primero en descubrir esta agrupación en un festival. Eh, Julio César, Carlos Dalmací, eh, Franklin Romero, Franklin Medina, el Malazo. Quiero dedicar esto a tantas personas, no quiero olvidarme de nadie, sobre todo a los fanáticos. Yo siempre dije que con este género quería llevar eh, un pedacito de la República Dominicana a todo el mundo y nos hemos encontrado en la responsabilidad de, de hacerlo, de, de, de que el público que no conoce este género pueda eh, apreciar lo que es nuestro género, nuestra cultura. Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso... Gracias. Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser bachatero. Eh, quiero agradecer a Croarte, a tantas personas... Y quiero dedicarle este premio con todo respeto. Ah, pero que ahí era dominicano. Él, ahí, sí, pero ahí, sí él era. nunca ha dejado de serlo. No, él mantiene la bachata no, en alto internacionalmente. Pero que, él que no ahora. Entonces ahí sí era él no dijo que no, lo que lo que dijo. él dijo de la él dijo que su corazón lo que pasa es que pasa que el Grupo Aventura llegó en un avión público y ahora ella llegó en un avión privado no. entonces no ahí aventura ya tenía cuarto <ríe> no te no, no escúchame <ríe> lo que te estoy diciendo dinero, escúchame <ríe> lo que te estoy <ríe> diciendo entonces ahí era dominicano <ríe> y aquí dijo que ah que su corazón es no dominicano. no es corazón yo soy dominicano dijo ahí no me vengan aquí. Pero que no, pero porque tú no estás siguiendo a ti, porque tú eres orgulloso de ser dominicano. Ahora no ¿Y, lo, ¿y lo es. ¿Y de qué país dijo que eres? Pero ahora no lo es. Pero según tú, ¿de qué país dijo que era? Que no nació aquí. No no, no, pero, ¿por qué todo el mundo sabe que no nació mío. aquí? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está hablando mentira? Pero que, que todo el no mundo no, sabe que no nació. ¿Dónde está hablando mentira él? ¿Dónde no dijo ella que nació? Pero ¿dónde está el. Escúchalo tuyo, Estados Unidos. Entonces. Pero aquí. Dichoso y viene Él nuevo, dos veces. Que si nació dos veces dichoso y no Somos nosotros que él se identifica esta esta no no no nosotros, no, no, no, no, no no no no Nació no veces Señores, no no no no no el doctor Jorge le da dos veces el nacimiento. No, mira, él es A el único hombre. artista que no es de aquí, nació de aquí, que ha mantenido la bachata en entonces alto. Eso ¿por hablo mentira en una de las dos? Que no, no hablo mentira. mentira dijo 170. su corazón, mi corazón se siente soy soy bueno, dominicano, corazón. se siente. Yo soy, soy. dominicano, no, dijo yo. Claro, y entonces dijo que mi corazón se siente 100% dominicano. Pero aquí, dominicano. ¿qué fue lo que dijo, la que vimos, mi hijo? Eh. ¿Cómo fue que dijo? Bueno, si tú buscas. No me busques, repite lo que dijo. Me siento orgulloso Ajá. De ser dominicano. ¿Y ahora eh? qué dijo? Él nunca deja de sentirse orgulloso yo, soy. Que soy dominicano. Soy persona, soy ahora, yo. No soy quiero que, yo quiero que busquemos sí. la cédula dominicana de... Aborí, bueno, y, y la americana. Vea dónde Oye. nació primero. Según tú, él tiene Oye, dos? escúchame. Escúchame. <risa> ¿Dónde? Pero ella nació dos veces entonces. ¿Dónde fue ah, que él ablometina? tiene dos residencias. La abertura y la americana. Tiene dos. Él nació allá. En dos partes nació. No en si de el otro lado. Nació en dos lados. En eh. dos lados nació él. Él tiene dos. Eh. Usted cuando se vaya a Estados Unidos va a tener dos.